Soy igual y estamos en un nuevo vídeo de la granja de San Indefonso Mirad, eh, ahí el que está en el centro de la cúpula es el flautista Y ahí hay unas cuantas señoras, pues mira, la que está lavándole los pies, no sé si lo veis muy bien Es Diana, la protagonista, y las demás son sus amigas Lo que más me, me impresiona es no solo la altura, que también es bastante considerable Es que mira, la cúpula está hecha con conchas toda La desgracia es que ahora mismo no hay, no hay mucha agua Estamos en una época de sequía y se ven todos los cables eh, del agua y no, no nos mola mucho, pero bueno, tiene su su preciosidad, su, sus cosas. Mira, os lo voy a enseñar desde frente, aunque no sé si lo vais a ver muy bien porque como nos da el sol ahora que es por la mañana, pues no se ve especialmente bien, pero bueno, yo os lo enseño. Ah, qué mola. Mirad, ese es el flautista que os decía antes. Y en todos esos señores, la que está lavándole los pies es Diana exactamente. Mirad, lo veis bien, ¿no? Aquí lo estáis viendo desde el otro extremo. Mirad. bastante alta mirad a ver si veis las conchas, que mira, por aquí también hay alguna a ver si os las enseño bien las conchas ¿las veis? bien pues sí, mira esas son las conchas que os decía y mirad, la pared ¿habéis visto estas formas tan bonitas que tiene? y bueno, pues esta es las fuentes de Diana si os gusta, dadle like y suscribiros Comentarlo, compartirlo y visitar mi página web: www.olofa.com. Aquí lo estoy viendo de desde de frente. ¡Aquí es bonita! Os dejo con los siguientes vídeos. Ahora hay unos vídeos sobre la granja Salin de Fonso que está aquí en Segovia, España, que es bastante bonito. Los podéis ver. Hasta entonces, yo soy Ola y estoy deseando estar a vuestra disposición. Adiós y hasta el próximo vídeo. Soy guayle.